Unana No, oh, no unana. Un día más en mi vida, siento que todos me miran, no sé qué hacer, no me intimida, pero veo que se va mi vida. Perdí la infancia. pagar vivo asuntado escondido de uniformado voy muy that <laughs>